Desaparecidos. Este es la primera vez que se hace ya como un anuncio formal, claro, aproximado, finalmente de la cifra de personas desaparecidas que existe en este país. Registrado el primero de 1964, pero la realidad es de que los 100 mil, de estos 100 mil, el 80% eh, son personas que han desaparecido prácticamente en los tres últimos sexenios. Es decir, desde Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto, y ahorita con Andrés Manuel López Obrador, el problema, al contrario, se va recrudeciendo. Por eso es un tema del cual hay que hablar y hay mucho que hablar. Por eso me da mucho gusto que estés con nosotros. Él es Joaquín Sosa, él es el encargado ¿no? del área de comunicación, de difusión de este colectivo que, ojo, está conformado por personas civiles, así como usted, como yo, que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a cuidar a los hijos, que tiene que ir al banco. Son personas que la mayoría ha sufrido ¿no? de, esta, de pasar esta desgracia, de perder a un ser querido y no saber dónde está. Entonces, tras esta angustia, han conformado el colectivo La Voz de los Desaparecidos y bueno, me parece que es un colectivo que está siempre está eh, actuando está muchas veces participando con las autoridades desde federales eh, estatales, municipales en el Congreso del Estado eh, eh, siempre están participando, están alzando la voz recientemente hicieron una manifestación el 10 de mayo también en fin eh, ¿cómo, ¿cómo estás Joaquín, además de super ocupado, porque te veo con las pilas superpuestas. Pues bien, pues yo creo que muy tristes con estas noticias que dan, eh, que a de este lunes más de 100 mil personas están en el registro nacional de desaparición y de personas no localizadas, es. pues es una cifra muy alarmante, y más en sí. estos tiempos, ¿no? que pues no vivimos ni una guerra. Y, pero pues si hay una guerra que no la estamos como viendo <risas> visibilizando claro. y claro. es esta parte no del, del crimen organizado que pues duele decirlo pero pues está viviendo una crisis pues muy complicada en, en, en México y yo creo que sí tenemos que visibilizarla tenemos que hacer algo no y el Estado tiene que hacer algo ya claro es que eso es lo que estábamos este, platicando con Joaquín, eh, hay cifras muy similares, eh, hay entre 90 mil desaparecidos, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, pero son países que han pasado... Eh, eh, Guerras civiles, tomas de Estado, eh, eh, la guerrilla de guerrillas, este, el, el, el grupo de narcotráfico. Claro. Han pasado verdaderas tragedias. Entonces, estas cifras dicen, bueno, es que es, es un país, fueron países convulsos, que por eso está esta cifra. Entonces, no cuadra que haya 100.000 desaparecidos en México, en un país que está en paz, que eso es lo que nos han dicho todas las administraciones de todos los partidos políticos, ojo, eh, aquí no es atacar a ningún partido político ni no. Es algo está pasando con las políticas públicas en México que no está funcionando. Esto no está funcionando porque estas cifras van creciendo. Entonces, eh, eh, con eh, Felipe Calderón casi para con Peña Nieto se duplicó y ahorita en tres años y medio que llega, llega eh, eh, Andrés Manuel que está en el poder bueno, pues ya está casi en las mismas cifras que lo dejó Peña Nieto tras seis años entonces quiere decir que el fenómeno va increciendo, va desarrollándose más y, y, y, y no hay ley, no hay acción, no hay nada que esté alcanzando. A ver, Joaquín Sosa, tú, tú en el colectivo, cómo, cuando recibieron esta cifra, ¿cómo la tomaron? Más o menos, ustedes eh, vaticinaban más o menos esta cifra, se les hizo mucho, se les hizo poco. ¿Cuál, cuál es el sentir del de colectivo? Pues yo creo que los familiares de las personas desaparecidas en el colectivo en Puebla y a nivel nacional, pues saben, saben y como más o menos cuántas son las cifras, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto es un estimado, ¿no? Sí, claro, Realmente. siempre va a ser un estimado. Y los familiares lo saben. Entonces, eh, yo creo que esta cifra es más, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy presente, también en los números de Puebla sabemos que, pues sí hay un registro pero sabemos que hay más entonces, o hay hasta casos que ni siquiera se denuncian, ¿no? Claro. entonces este es eh, pues el problema real, ¿no? que yo creo que esta cifra solamente sí evidencia, evidencia un poco que desde el 2006 se desató con la guerra eh, que hubo hacia uh -huh. el narcotráfico, pues se desató, ¿no? los números, yo creo que eh, es muy importante que sí tengamos en, en, en el radar por qué desaparecen las personas en México y por qué desaparecen las personas en Puebla. Entonces, a partir de eso, necesitamos eh, ver las cifras y saber cómo el gobierno tiene que actuar, ¿no? claro. Yo creo que a partir de eso y, pues se tiene que, que dar esta, esta información y el gobierno lo sabe... Este, pues el presidente lo ha dicho, ¿no? En la mañanera lo dijo y sabía que hay una crisis, el subsecretario de Derechos Humanos sabe que hay una crisis, hay una crisis forense, ¿no? Por eso también se, se sacó la ley, este, claro. apenas, ¿no? Porque pues justo la identificación, sí, se está haciendo el, el centro de identificación, ¿no? Claro. Nacional entonces yo creo que eh, también es esa parte de verlo ¿no? y que pues visibilizarlo con las y, y los ciudadanos de lo que está pasando ¿no? y claro. que no le tengamos miedo a esto y que lo podamos enfrentar como sociedad, yo creo que eso sería primero ¿no? como voltear a ver esta parte y pues de los eh, estados con mayor eh, desapariciones pues son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México. Eh, Nuevo León y Veracruz son uh -huh. los que más sí. hay y pues en mayoría las cifras que se están dando son que alrededor del 75% son hombres, ¿no? entonces sí. esto también suena, suena y son algo. hombres jóvenes ¿eh? hombres jóvenes o sea entre 20 40 años uh -huh. o sea eh, ustedes que lo han vivido en carne propia ¿por qué desaparecen las personas? Pues es que eso a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, a nivel nacional el 75% son, son hombres, pero aquí pasa en Puebla, pues al revés, ¿no? Lo que más desaparecen son mujeres, y entre 15 y 24 años. Entonces, uh -huh. para Puebla sí se tienen que generar otras políticas eh, eh, a, a, a, la, a las que se hacen a nivel nacional, ¿no? Entonces uh -huh. esa parte de prevención yo creo que también el colectivo lo sabe, y los familiares lo saben, que pues yo sé y lo hemos platicado en el colectivo que es necesario que, que se hable de estos temas también la Ibero este, en conjunto con otros compañeros que forman parte del colectivo pues hicieron este informe sobre la situación de desaparición en Puebla uh -huh. y pues para que lo conozcan ¿no? yo creo que esto lo tienen que ver las autoridades el gobierno estatal, el gobierno municipal y los diputados no claro entonces pues hace falta muchas cosas y yo creo que estamos en Puebla apenas viendo que se hace, ¿no? pero yo creo que el colectivo ha estado pues, en esta disposición de trabajar con el gobierno para que se atienda a los familiares. Claro, a ver, eh, en, la, en la pasada legislatura se aprobó una ley que incluso bueno, le cambiaron el nombre, ¿no? que es la Ley de Búsqueda ¿no? del Estado de Puebla. Eh, eh, esta ley, precisamente, era importante que saliera porque hay, hay un marco jurídico en donde se puede trabajar y se pueden tomar acciones, determinaciones para eh, eh, hacer estas acciones de búsqueda, pues, ¿no? Por eso era es importante la ley. Ya está la ley. A ver, te pregunto, eh, ustedes como colectivo están viendo que la ley está funcionando o no se está aplicando o no funciona la ley. ¿Qué es lo que pasa con la ley en Puebla? Pues pasan muchas cosas, ¿no? Y falta presupuesto. Yo creo que pues esta parte sí también es necesario visibilizarlo y que los diputados... Eh, actuales de esta nueva legislatura pues también lo tengan en el radar no pues hace falta muchas cosas las comisiones, las células de búsqueda pues hace falta que realmente tengan lineamientos que hizo falta en la ley y que se instalen en todos los municipios ¿no? o sea eso es lo que vemos que hace mucha falta y que se trabaje con las familias, eso es lo, lo que siempre pide el colectivo, que se tiene que trabajar con las familias, la comisión de búsqueda tiene que trabajar con las familias, la fiscalía sí. tiene que trabajar con las familias. Y no, no, no, no están trabajando con las familias. Pues apenas han visto, yo creo que en las noticias se han enterado ¿no? que ha habido como ciertas eh, situaciones, el gobernador ya se pronunció acerca de que, que quiere una reunión con los familiares Espero que pronto se, se tenga y pues se firmó también un convenio con la Fiscalía, no a partir de que hubo un, un plantón el 10 de mayo, no uh -huh. a partir de ahí ya fue que se tuvo una mesa y se empezaron a revisar las carpetas en Puebla, lo que va también una cifra alarmante que por una solicitud de transparencia de, de la Fiscalía se tiene, eh, que es... 483 carpetas de investigación en la cuestión de desaparecidos a partir de enero hasta apenas. Uh -huh. Entonces es muchísimo, ¿no cree. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo? Hay, hay 483 Ajá. carpetas de investigación. Ok. De lo que va del año del 2022. Ok. Entonces quiere decir que al día, más o menos en un promedio, desaparecen cuatro personas Ajá. en Puebla. Y, pues, eh, el 60% de estas denuncias son en Puebla, en la ciudad de Puebla, en Izúcar de Matamoros, en Las Cholulas, en Tehuacán y en Amozoc. Esas son más o menos las cifras que estamos viendo. ¿Qué es, cifras, Dios Es mío. muy alarmante, ¿no? Y de esta parte, pues, sabemos que en Puebla desaparecen más mujeres, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué, como, como colectivo...? ¿qué han pensado hacer? ¿Va a haber algún tipo de acciones? ¿Van a invitar a la sociedad civil, a todos nosotros, a que podamos ayudarlos de alguna forma? ¿Cómo? A ver, vamos por partes, a ver. La, mi primera pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes como colectivo ante esta situación? Y dos, ¿cómo, ¿nosotros como sociedad civil, cómo podemos apoyar? ¿Qué, qué podemos hacer? Porque luego... Queremos que las autoridades lo hagan todo, ¿no? Que sí deberían de hacerlo porque es parte de su chamba, porque para eso les estamos pagando. Pero si nada más esperamos a que ellos hagan algo y nos cruzamos de brazos, o sea, las cosas así no funcionan. Claro. Eh, ¿Cuál es la posición del colectivo La Voz de los Desaparecidos? Pues yo puedo hablar como voluntario. ¿no? claro. Soy voluntario del colectivo. Todos ustedes son voluntarios, sí. ¿eh? Claro, claro. Yo no tengo un familiar desaparecido. Quiero aclarar esa parte, ¿no? Yo soy joven. Más lo hable todavía, porque estás prestando ayuda, auxilio. Sí. O sea, estás chambeando de manera... O sea, estás de manera <risa> gratuita, vaya. Por un servicio social, por una buena causa. Claro, y yo creo que es esa parte, ¿no? Yo creo que, bueno, les digo que es que hago, ¿no? Claro. Yo no tengo familiares desaparecidos, pero pues he visto, eh, he tenido contacto con los familiares en el colectivo, hemos visto todos los casos que hay y para traes mí? Puesta la camiseta, me queda claro, <risa> traes puesta sí, pues, la así camiseta tiene que ser. y es esta parte, ¿no? De invitar a a, la, a las y los jóvenes a que se sumen a esta lucha, porque esta lucha nos compete a todos, ¿no? Claro. Y a todas no podemos solamente eh, decir que son los familiares los que están en el colectivo, no se tienen que unir más personas, entre más personas se unan, eh, ya sean en cualquier actividad, ¿no? a lo mejor yo este, ayudo en ciertas cosas, hay familiares que se van a, a, a la fiscalía a acompañar a otros familiares que están claro. en, en estas situaciones, de que no conocen el tema... Y como ellos pues ya tienen un callo y ya tienen claro, una forma la experiencia. de la experiencia, claro. claro. Y fue por eso que se formó el colectivo, ¿no? Claro, También. por porque, eso son los colectivos. Sí, porque pues veían que había muchos, pero no veían que hubiera resultados y había gente que ya tenía experiencia, como María Luisa, que es la fundadora. Así es. Entonces, pues empezaron a... a hacer diferentes tareas y ayudar a más familiares, ¿no? Entonces, yo creo que invitar a, a, a los jóvenes primordiales, mente, que, que se sumen a esta lucha y que... Te pueden llamar a ti, de sí, decir, oye, claro. Joaquín, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, que, que nos llamen. Porque la neta, a ver, Joaquín está lleno de chamba, ¿eh? O sea, lleno. Se va aquí, se va allá, o sea desde saca copias, es el, el recadero, el mensajero, apoya de una manera desinteresada, de verdad, este y me llama mucho la atención porque siempre lo veo muy activo, y, y yo pensé que él había sufrido en carne propia una tragedia de desaparecer, de tener un familiar desaparecido, y no, y no, simplemente, de veras, ¿por qué, por qué lo estás apoyando A ver, al colectivo? ¿De dónde nació esto? ¿Quién te invitó? Pues Por los... cierto, ya que estamos acá platicando. <risa> yo los conocí en 2018 en un foro a los familiares. este, Y a partir de eso, este, yo nunca había visto esa, esa otra realidad. Era, Bueno, tenía menos años, ¿no? Ahora tengo 28. Y pues me pegó mucho esta parte ¿no? de, de ver cómo era eh, la realidad de, de víctimas y de desaparición y sus familiares, ¿no? Como esa ausencia eh, pues llegaba, ¿no? A sus vidas y de la nada, ¿no? Entonces pues me puse claro. en sus zapatos, ¿no? Claro. Esa parte y entenderlos y yo creo que ahí fue cuando cuando empecé a ver todos los casos y lo que cuentan los familiares pues son cosas a veces pues muy terribles, ¿no? Sí, claro. Entonces, es la peor pesadilla de cualquier persona. Sí. De cualquiera. Y empezamos a hacer foros foros itinerantes con el colectivo, con el Congreso, para que se empezara a trabajar esto. Y a partir de eso fue que empecé a conocer más la realidad tan cruda que se vive en el Estado y en el país. Y que los que más desaparecemos somos jóvenes. Y yo creo que hacen falta... Bueno, y también ves esta realidad que pues, los familiares no quieren estar ahí en esa situación. ¿no? ¿Quién? No. Y yo lo veo así como... Con mis papás reflejado, ¿no? De que imagínate, yo no sé qué harían mis papás si estuviera yo en esa situación. Ponerte en los zapatos y tener esa empatía, que yo creo que hace mucha falta en la sociedad ya, pues nos hace que, que sigamos este, pues, en el colectivo y que, pues no sé, a veces hasta nos cooperamos para comer, cualquier cosa, ¿no? En el plantón así ha pasado todo el tiempo. Claro. Y... A veces sí, esta parte de, de, de mover a los familiares a algún otro lugar, sí. a la fiscalía, apoyarlos. Y es difícil, es muy difícil, pero yo creo que los jóvenes, pues tenemos todas las fuerzas para seguir apoyando estas eh, situaciones, pues para irlas erradicando, ¿no? Y que sí. se visibilice. Yo creo que esa parte de que le perdamos el miedo, porque a veces yo también veo a las personas que le tienen miedo ir a las marchas, que le tienen miedo ir a. A, a apoyar este tipo de cosas porque pues también es una realidad muy cruda que no todos quieren asumir claro ¿no? pero pues poco a poco vamos haciéndolo ¿no? <ríe> y Así fue es. más o menos como llegué eh, ahí y, y yo creo que invitar a las y los jóvenes también a las personas en general ¿no? que, que se sumen al colectivo, nos hacen falta pues de repente, bueno, ahorita estamos, están tomando capacitaciones, bueno, en general estamos tomando capacitaciones para las búsquedas, hacen buscas en vida, hacen buscas en, en campo, y pues hacen falta a veces palas, picos, eh, tecnología, porque también esa parte nos enfrentamos, ¿no? Claro. Y es caro. Entonces, pues hasta ahorita la comisión de búsqueda, pues no ha habido como mucho acercamiento, por muchas situaciones de que no han operado bien, y las posturas del colectivo son muy claras. Este, ¿Cuáles son las posturas del colectivo? Pues, pues que realmente no se ha trabajado de parte de la Comisión de Búsqueda, ¿no? Entonces, pues esa parte también que, que le entienda la sociedad civil, ¿no? O sea, hay presupuesto, le acaban de dar más presupuesto de 20 millones a la Comisión de Búsqueda y pues se tiene que trabajar y se tiene que operar, ¿no? Y tiene que haber resultados de parte del Estado. Claro. Y pues para que se encuentren a las personas, ¿no? Yo creo que la, la peor cosa que puede pasarle a alguien es esta condición de desaparecer. Sí, sí, porque no, no sabes si está muerto. Sí. A alguien muerto le puedes llorar, le puedes claro. pedir a Dios que, no, que lo ayude, que, que esté con él, en fin, muchas cosas que eh, apoyados en la fe, en la religión, lo que sea. Eh, eh, vas, ¿no? caminando, pero con esto, la, la incertidumbre claro. de no saber dónde está tu hijo, no, bueno, es lo peor que le puede pasar a alguien, es lo, sí. lo que comentaba. Y esta ¿sabes? parte también de que le cambiaron el nombre a la ley estatal claro, claro. por una, o sea que, que se vio que no querían asumir la problemática de desaparición y solo de búsqueda, ¿no? Uh -huh. Entonces eso habla de que, pues. Sí está complicada la situación de que no quiere, o sea, el gobierno no quiere asumir claro. esta parte. La, las palabras son importantes porque claro. es lo que te hace visibilizar el problema. Entonces hay que decir a las cosas por su nombre para eh, uno empezar a reconocerlo y, y empezar a reconocerlos de que por favor tengan mucho cuidado dónde están sus hijos, su familia, que haya un sistema de seguridad. Familiar, vecinal, me atrevo yo a decir, y, y en distintas comunidades como las escolares, por ejemplo, eh, eh, en los centros de trabajo, en fin. Eh, yo, yo estoy convencida de que la sociedad per se tenemos que empezar a hacer algo entre nosotros. Claro. Eh, eh, eh, esto es otra de las cosas que yo te quería preguntar, Joaquín Sosa. Eh, eh, en tu experiencia, que, que, que has visto de todo, has escuchado de todo, eh, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías a los padres o, o a los chavos, ¿no? que son los que están desapareciendo eh, en los centros de trabajo? ¿Cómo cuidarnos entre nosotros? Porque queremos hacerlo, pero no sabemos. Es que es muy difícil, ¿no? Sí, ya es muy dije. difícil, o sea, esta problemática pareciera nueva, pero desde 1964 se tienen registros de que sí, hay personas el primer desaparecido fue ahí en ese año, registro. Y entonces, aún así, pues, parece difícil, pero yo creo que esta parte de, de ser empáticos, necesitamos ser empáticos y voltear a ver a los del lado, ¿no? Claro. Y que, que ya no pasa, y bueno, yo lo veo en la ciudad, ¿no? O sea, a veces ves tantas cosas que pasan, pero, o sea, ha habido muchas marchas ahora, ¿no? Por temas de feminicidios, hay muchos sí. feminicidios, eh, apenas también... Muchos tipos de violencia, ¿no? Sí, muchos sí. tipos de violencia, ¿no? Y este machismo que sigue permeando en la sociedad, bueno, sigue muy latente más bien. Claro. Y entonces, pues esa parte de irnos también educando como sociedad y no esperar, eh, o sea, esta parte de, de que el gobierno, pues sí, pone pautas, tiene que ser un trabajo en conjunto. A ver, el tema claro. de desaparición tiene que ser un trabajo en conjunto claro. con los familiares víctimas, con el gobierno municipal, con el gobierno con los bueno, municipales, con el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿no? Claro. Y los diputados tienen que sumar más a estas problemáticas. ¿no? O sea, tienen que, que ponerlo en la ley y tienen, se tiene que estar eh, generando más. Eh, legislaciones acerca de esto ¿no? que claro. hace mucha falta claro eh, si usted que nos está viendo quiere opinar algo, puede escribirlo con mucho gusto, sí. voy a darle lectura a todos los comunicados usted sabe que aquí en este programa se lee todo eh, nos está viendo Fersosa ¿es tu hermano? es mi hermano ah, tu hermana Sí. Ah, de acuerdo, pues un saludo a la hermana, porque eh, de seguro, y no es una también mentira. Nos apoyas, sí, ay sí. sí, claro, pues es sí, que no, los hermanos, así. o sea, la familia como que arrastra, sí, no, sí, así sí. de, los amigos también, porque claro. también ha sido mucho que, luego los familiares me dicen, ay, es que trae a tus amigos, porque ya saben que siempre nos empujamos entre todos, y hacemos este frente de jóvenes para, claro. o sea, ir, ir sumando a, a la lucha, no, claro, este, si se quieren unir a la causa de Joaquín Sosa que es la voz de los desaparecidos este colectivo ¿a dónde te pueden encontrar? tus redes, por favor pues estoy en Facebook como Joaquín Sosa Osorio y este... ¿en Facebook? en Facebook ¿y en Twitter? en Twitter estoy como Joaquín Joa pin así estoy uh -huh. y ya ¿Ya? ¿Instagram no tiene Ah, en Instagram sí, estoy como Joaquín So, con tres O so al final. Ajá. Ahí también me pueden este escribir uh -huh. sin problema y vamos a darle seguimiento y esperamos que de verdad se sumen a, a, al colectivo. Nos hacen falta manos jóvenes, allá hay muchas manos jóvenes también, que nos da mucho gusto, porque en 2018 pues estábamos, era un, un colectivo nuevo, ¿no? Y yo todavía no formaba parte como... como formalmente, ¿no?, del claro. colectivo, pero después de lo del plantón y todo, ya, pues, los familiares me dijeron, tú eres del colectivo y ya. Y ya, y te <risa> adoptaron, claro <risa> me que adoptaron, sí. sí. Fabián Pazrana Alex Berlín, eh, Gaps Puebla, Laura Cruz, Marco Antonio eh, Mercado, Ángel Berlín, Edgar Alvarado, eh, eh, eh, Mari Berlín, eh, Felipa Puebla, Álvaro May, eh José Mateo Pinto Jiménez, Lourdes Chelgua, Mario Limón, Tony Coyot, Osorio, Raúl eh, Menchuca, Ma, Menchaca, perdón, sí. Menchaca, Miguel Ángel Ceballos nos está viendo. Un saludo a todos, a todos Saludos. Por, por estarnos sintonizando. Eh, algo con lo que quisieras eh, eh, cerrar, eh, Joaquín, de. Eh, Parte de la voz de los desaparecidos ante esta noticia de los eh, 100.000 desaparecidos y con toda esta información que tú ya nos diste, muy puntual, de las 483 carpetas en Puebla, lo que significa que están desapareciendo en este año, en este año donde, bueno, ni la mitad llevamos ya de manera formal, cuatro personas desaparecidas. Al día. Diario, claro, diario. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te deja a ti, Joaquín, como joven y como parte de este colectivo? Pues que tenemos que ponernos las pilas y generar una empatía social, ¿no? Ya no podemos seguir en esta sociedad y tan polarizada, tenemos que hacer algo, los jóvenes, yo creo que pues podemos sumarnos, ¿no? También hacer estas brigadas digitales que, que, que podamos sumar hacia compartir cuando vean una foto de, de un desaparecido pues compartan yo creo que eso es lo importante no okay. sí. y que se sumen a las actividades que hay del colectivo porque necesitamos manos jóvenes y tenemos que hacer un frente de jóvenes que estén eh, pues en esta parte sumando hacia estas diferentes problemáticas que hay en Puebla, porque también es muy diverso, ¿no? No solo pasan es el tema de desaparición, hay otras cosas como feminicidios, este, pues más violencia vicaria, por ejemplo, violencia apenas vicaria, estuvieron que aquí se sumaron también los con coletrus, nosotros sí, esa vez sí. en el en el plantón, Así bueno, es. que hicimos del 10 de mayo, se sumaron y ahí pudimos platicar porque pues tampoco sabíamos del tema, ¿no? Y estar eh, atentos y, en los Claro, y es que es un, un tipo de violencia que también, en muchos casos, eh, se lleva a la desaparición, es decir, la extracción de los hijos. Esa es la violencia vicaria. Claro. El padre, para vengarse de la mamá, lo que hace es toma a los hijos, se los lleva y huye con ellos. Y la mamá jamás los vuelve a ver. Esa es la violencia vicaria, por ejemplo. Y no esa estadística... Se vuelve, ¿no?, parte de los desaparecidos o en sea, Puebla, por ejemplo, también. ¿no? Sí, claro. Y algo que también comentarles, o sea, vamos a ver quiénes son las personas que más desaparecen. Las personas que más desaparecen, bueno, así lo vemos en un tema de, no sé si... ¿De, de percepción? De clases sociales, o Ajá. sea, las personas que, o sea, lo dice ahí un poco el informe y... O sea, ¿quiénes son los que desaparecen? Pues la gente que a veces... Y que no se denuncia, que también eso falta que no se denuncia, a veces gente no tiene para denunciar. Nos pasó con los familiares de, de los papás de Alexis, que es un niño de tres años que desapareció ahí por Acatlán de Osorio y que desapareció el 3 de diciembre y yo los conocí como hace dos meses, ¿no? Y hasta apenas empezó a mover el tema en la fiscalía y un tema terrible, ¿no?, que un niño de tres años desaparezca claro. y que compartan esas cosas, ¿no? O sea, a veces también estamos cansados y que no nos lo normalicemos, ¿no? En las claro. redes sociales. Porque a veces eso nos hace muy fríos ya y que dices, ay, ay, no le importa, ¿no? A la gente, pero esta parte sí hago mucho énfasis en que, que pues todos como sociedad debemos de asumir que desaparecen personas y tenemos que voltear a los compañeros que sufren esta parte y que son papás o familiares y que no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que no, que no se repita, que claro. no se repita, ir hacia eso, también discursivamente, claro. ¿no? Que ya no se repita, ¿no? Claro, y eso también es, es, es nuestra responsabilidad. Si vemos que alguien necesita ayuda, eh, o sea, eh, eh, estar atentos a eso, ¿eh? Si hay más ojos observando y hay más personas que están dispuestas, ¿no? A, a pues, ayudar al, al otro en esa misma medida. No, va a ser mucho más difícil extraer, sobre todo, a los niños o a los chavos, ¿no? que son los claro. que más lo están sufriendo. Y algo que también quería comentar, pues que en noviembre el colectivo se reunió con, con la Comisión eh, de la ONU de Búsqueda, con el Comité Internacional de la, de la ONU de Búsqueda, sí. entonces pues ya dieron un posicionamiento eh, cuando se fueron, que pues ahí... Hicieron notar mucho que en México lo que más eh, está presente es la corrupción sí. y la impunidad. Claro. ¿no? Y ahora que ya dan su informe en abril, que lo dieron apenas, pues yo creo que también hacérselo llegar a, al gobierno este, estatal, a la Fiscalía de Puebla, a los diputados del Congreso local, pues para que lo lean, porque... Sí, es muy importante que, que, que estén conscientes de esta parte y que casos como el de Devani o como el de los tres hermanos apenas sí. eh, de acá de, de Puebla, de los Moreno Camarillo, pues hacen notar que las políticas que aún actualmente se hicieron, pues no están funcionando, ¿no? No están funcionando. Y que el Estado tiene que, que resolverlo ya y esta crisis forense también, ¿no? De acuerdo. Pues de verdad, Joaquín Sosa, muchísimas gracias ustedes, por gracias. estar aquí en Los Conjurados, eh, GAPS Puebla te manda saludos, Laura Cruz dice, ¿cómo puedo unirme al colectivo? Pregunta, es importante que todos sumemos esfuerzos ante la incapacidad de las autoridades, saludos. Así es, pues unirse, en, está la página del de colectivo Voz de los Desaparecidos, ahí nos pueden mandar mensaje este y vamos a estar bueno, ahí hay muchos voluntarios entonces ahí tenemos varias este, eh, como comisiones en el colectivo que pues se pueden sumar no dependiendo este, De lo que puedan ayudar muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía, muchas gracias, muchas gracias por, su, por estarnos viendo por sus comentarios si te gustó esta entrevista si la consideras útil por favor compártela dale like y compartir a nuestros materiales que están en redes sociales y échate un clavado al portal de los conjurados. Muchas gracias por tu compañía. Bonito viernes. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Besitos. Bye. Bye. De la colectiva CAMKAI. Nos vemos la nacional. Y estoy aquí para contarte qué es la violencia vicaria. Yo soy una uh, víctima de violencia vicaria y sobreviviente de la violencia vicaria. La violencia vicaria es, eh, por su nombre mismo, significa por sustitución. Entonces esto quiere decir que toman algo para sustituirte y um, aplicarte la violencia. En este caso, la violencia vicaria que nosotros estamos atendiendo es sobre los hijos y las hijas. O sea, nuestras exparejas toman a nuestros hijos y a nuestras hijas como rehenes para llegar a ti y dañarte a ti. Entonces es cuando tú sufres violencia vicaria. Recuerda que...